María abrió su libro de aventuras submarinas como cada noche antes de dormir. Le encantaban las historias del mar, los submarinos, los barcos y todos los animales acuáticos. La mayoría de los cuentos que leía hablaban del mar, de islas y aventuras. Eh, tú. Sí, tú. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Este no es tu hábitat! ¡Fuera! Pero... tú eres un pájaro. Tú no puedes hablar. Claro que puedo. Además, no soy un pájaro sin más. Soy una gaviota, por cierto. Me llamo Lari. Y esta playa... es mi casa. Los humanos... siempre nos traéis problemas. Pero... ¿Por qué dices eso? A mí me gusta estar aquí. Yo no te he hecho nada. Ah, eso piensas, ¿verdad? Ven conmigo, te voy a mostrar todo lo que los humanos hacéis con nuestra casa. María acompañó a Lari. Llegaron a un recodo de la playa lleno de rocas, plantas y arena amarilla. Lari voló sobre la zona y desde el cielo le decía, mira a tu alrededor. María comenzó a mirar y a caminar. No veía nada extraño. Hasta que de repente, ahí estaba una tortuga marina atrapada en unas anillas de plástico que no le permitían moverse. ¡Oh no! ¡Así no puedes vivir! ¡Déjame ayudarte! María estuvo intentando soltar a la tortuga. El plástico estaba muy duro. Era normal que la pobre tortuga no pudiese escapar de ahí. Ves, los humanos solo dais problemas. Ella es Chelo. Lleva así desde ayer. Ya no tenía fuerzas para volver al mar. ¿Entiendes por qué no quiero que estés aquí, en mi casa? Chelo se metió de nuevo en el agua. Estaba muy feliz. Podía volver a nadar. De regreso, ...por un momento a la orilla... ...para agradecer a María... ...por su ayuda... ...¿crees que esto es todo pequeña humana?... ...mira... ...sígueme... ...y después... ...deberás dejar mi casa para siempre... ...Lari volvió a volar... ...hasta llegar al puerto... ...en esta ocasión María observó... ...un mar lleno de aguas sucias... ...un oscuro aceite se mantenía a flote y montones de botellas de plástico, latas y todo tipo de basuras cubrían la casa de Lari. Lari, lo siento mucho. No sabía que los humanos hacían esto con tu casa. Yo quiero venir a la playa. Me encanta el mar y no quiero que esto pase. De regreso a la playa María vio a otro animal en peligro. Se acercó al borde de un pequeño acantilado. Un pájaro tenía el pico atascado en una especie de tapón de botella. Me llamo Comorán. Muchas gracias. Llevaba dos días sin comer. Comorán salió volando, muy contento, y María se intentaba bajar de la piedra donde estaba para volver a la orilla, cuando resbaló y cayó al mar. ¡María! ¡María! ¡Hija! ¡Despierta o llegarás tarde al colegio! Esa mañana, María desayunó en silencio, pensando en Lari y todo lo que le había contado en su sueño. Llegó al colegio como cada día, pero era un día especial. Esa semana estaban celebrando la Semana de la Ciencia. María pasó por todos los sitios donde profesores y voluntarios explicaban cómo funcionaba nuestra naturaleza. Las semillas, las plantas, los animales... Pero, ¿cómo cuidábamos de todo eso? pensó. María estuvo hablando con sus compañeros de clase y todos parecían muy unidos y cómplices de una aventura. La profesora, al llegar al aula, les preguntó qué tal lo habían pasado en la Semana de la Ciencia y qué era lo que más les había gustado de todo lo que vieron. Después de todas las opiniones, todos y todas se pusieron de pie. Chicos, chicas, ¿qué les ocurre? Profe, nosotros queremos ayudar. Nuestros animales se mueren, las personas no reciclan, las fábricas vierten sus residuos al mar. Los motores de los barcos contaminan. Cada estudiante había levantado una pancarta con alguna medida urgente para salvar el medio ambiente. La profesora, sorprendida por la buena predisposición de sus alumnos y alumnas, les preguntó. ¿Qué podéis hacer para ayudar? Reciclar, no tirar nada al suelo. No comprar cosas envasadas en plástico señor, pero ahora debemos arreglar el problema todo está sucio debemos de limpiarlo por Lari y sus amigos ¿Lari? bueno, profesora todos queremos ayudar y es la semana de la ciencia y el medio ambiente ¿podemos? la profesora Lili pensó por un momento y les dijo está bien hagamos una cosa vamos a pedir permiso para limpiar la playa y enseñar a otros a reciclar. ¿Os parece bien? ¡Sí! Gritaron todos a la vez. Esa semana salieron a limpiar las playas y explicaron a su familia y amigos cómo reciclar. Mira papá, el verde es para el cristal y el amarillo para el plástico, el azul para el papel, el naranja para los residuos orgánicos, y el gris para el resto. ¡No lo olvides! Al llegar a casa, la mamá de María estaba teletrabajando. Y su papá y ella le dieron una sorpresa. ¡Ay, mamá! ¡Feliz cumpleaños! La mamá de María abrió su regalo. Era una bolsa ecológica de tela para ir a comprar y otra para el pan con el nombre de Lari. Esa fue una de las semanas más importantes en la vida de María ya sabía que quería ser científica. María se hizo mayor y fue a la universidad. Trabajó mucho y formó parte de un grupo de científicos que hicieron posible que los barcos navegasen con la energía solar para no contaminar el mar. María ya era mayor. Seguía leyendo sus libros antes de dormir. Esos libros que hablaban del mar. Un mar que ahora va a estar más cuidado gracias al aire.